Empezamos un poco pues, desde cuando llegamos, así. ¿Lo que encontrasteis cuando sí. llegaste. Ahí? Me han dicho que vas a San Sebastián y luego vas a Irún y entras a Francia. Porque yo no, tengo, no tenía idea para quedarme aquí en España, ¿sabes? Y hasta cuando he ido a Bayón me ha cogido la policía y me ha traído al centro de, de Menores. Y aquí estoy. Sí. Directamente al centro de Menores, eh, luego okay. eh, uh -huh. pensaba que me iban a ayudar más que, okay. que, que no me iban a dejar en el principio en la calle porque en el principio yo no sabía nada de la calle. Aunque ellos me, me estaban diciendo que igual no te vas a, al, al piso de al, al piso de mayores o de menores, pero vas a salir en la, a la calle y yo no pensaba que lo van a hacer de verdad, hasta que ha llegado el momento y me han echado. La gente que sale del centro de menores hasta que entra en el piso, pasa un mes, dos meses en la calle. Pero Osama le han dicho los indicadores que va a pasar más o menos un mes en la calle, al final ha sí, pasado un, un año mes. y medio, no sí. sé cuánto. ¿sabes? Sí, pero eso fue porque la lista era muy grande. Sí. Una vez hemos entrado a, a esta tienda de segunda mano. No es una vez, muchas veces. Pero una vez me ha preguntado la chica lo que estaba ahí. Me ha dicho, ¿por qué siempre lleváis las mochilas? <risa> Le he dicho que vivimos en la calle y tenemos aquí nuestra ropa, eh, nuestra para pa limpiar, limpiar de dientes. Y sí, sí. ella no sabía que hay chicos raro, jóvenes. ¿sabes? Viven en la calle, no sabía que hay chicos. Sí, me han dicho que no sabía que hay gente que duerme en la calle, tal, joven.